Existen muchas situaciones generales que nos ocasionan malestar, dolor o tristeza. También existen otros acontecimientos que crean felicidad, esperanza, fe, y estos pudiéramos llamar los hechos positivos. Pero hay un sentimiento llamado temor. Dicho sentir nos incapacita, nos neutraliza y nos impide avanzar. Y es por eso que en Josué 1.9 la palabra de Dios nos dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, el temor es una emoción ocasionada por algo que está pasando frente a nosotros o un camino difícil que no quisiéramos atravesar. Dicho miedo causa fallas en nuestro racionamiento lógico y corporal. Esta situación genera malas reacciones que pueden ocasionarnos muchos problemas. La realidad es que el temor puede adquirirse en cualquier edad. Sin embargo, nuestro entorno influye de manera absoluta en el desarrollo de este problema. La crianza de nuestros padres debería proporcionarnos amor, paz, seguridad, deseos por emprender, ganas de vivir. Lamentablemente muchos padres no están en la madurez para otorgar y suplir todas las necesidades. El rol de un padre y una madre es una necesidad con la que todo niño viene al mundo. Pero... Muchos padres frustrados, heridos o llenos de temores son, en la mayoría de los casos, la principal fuente de temor al futuro hombre o mujer. Trasladar de generación a generación todas esas cosas que no hemos sanados, contamina potencialmente el desarrollo adecuado de nuestras emociones. La protección de los padres va mucho más allá que el cuidado físico, alimentario y suplementario. La protección es otorgar al niño herramientas adecuadas para enfrentarse a la vida, a estar solos o acompañados, a estar con pocos o muchos recursos, a levantarnos cuando caemos. Ciertamente hay temores que se adquieren fuera de ese rango, pero podemos colaborar en su vencimiento. Hay entornos como la primaria donde los amigos, malas influencias también son factores que podrían perturbar el crecimiento sin temor de una persona. Haciendo bromas pesadas o asustando a propósito a los niños, generando así temores a cosas tontas y sin sentido. En esta dirección es donde la supervisión de los padres es necesaria, proteger, pero también enseñar a defenderse. Entendiendo los orígenes del temor podemos deducir cuáles son las causas de su crecimiento y fortaleza. Nosotros mismos lo alimentamos, al no tener seguridad ni motivos aparentes para enfrentar nuestros temores. Nos damos la tarea de proporcionar vitaminas a nuestros miedos. Lo hacemos a través de los pensamientos y negativa de querer enfrentar el miedo. Pudiéramos creer que solo con no pensar en algo el problema estaría resuelto. De ser así moriría de hambre nuestro miedo. Pero, no solo debemos rechazar los pensamientos de temor, sino que nos es necesario enfrentar esos miedos en ocasiones cara a cara. ¿Qué nos dice el Señor del Temor? La palabra de Dios contiene mensajes de aliento como mensajes de confrontación. El Señor nos desafía constantemente a no temer, a confiar plenamente en Él. Los escenarios pueden ser tan simples como creer que saldremos de la escasez y tan complejos como creer que podemos caminar sobre las aguas. En una ocasión, los discípulos tuvieron miedo ante una fuerte tempestad y un Jesús caminando sobre ella. Pero un valiente, que a pesar de temer, pidió al Señor la posibilidad de hacer lo que él hacía. Jesús lo llamó, y este empezó a caminar sobre las aguas. No obstante, tuvo temor y empezó a hundirse. Rápidamente el Señor lo socorre y le exclamó, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». El miedo y la duda están conectadas en el camino de un creyente. La mayoría de los cristianos creemos en el poder de Dios, pero dudamos si él puede o quiere hacerlo. Esto genera un temor por empezar a dar los pasos necesarios para obtener una bendición. La duda nos detiene, genera temor y hacemos que las promesas de Dios se retrasen. Creer en su palabra y tener plena confianza en nuestro Creador nos quitaría muchos problemas del camino. Pero las personas tienen cargas extraordinarias que no están dispuestos a entregar a Dios. Creen que no es la voluntad del Señor ayudarlos y obran en sus propias fuerzas, minimizando así el poder de Cristo. Viven cansados, estresados y sin esperanzas. Debemos aprender a reconocer la magnitud de Cristo y la simplicidad de nuestra existencia. Literalmente somos hijos del Creador de todo lo que existe. No hay nada imposible para Él. Sin embargo, no solo basta con estar conscientes de ello. Tenemos que creerlo estar seguros de quién es nuestro Padre y lo que está dispuesto a hacer por nosotros. ¿Por qué deberíamos perder el miedo? El Señor nos mira con ojos de amor, como la niña de sus ojos. Él cuida con celos el entorno, las crisis, las dificultades y todo problema puede decir lo que quiera decir. Pero nuestra seguridad debe estar fundamentada en Cristo, en sus promesas, en su poder y en su fidelidad. Dios nos cuida como un león, pero queda de nosotros el sentirnos seguros en sus brazos. El salmista David afirmó que, aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temería. Su corazón pues entendía quién estaba con él. Cuando volamos en un avión sentimos seguridad porque un piloto nos dirige. ¿Cuánta más seguridad deberíamos sentir cuando es Dios quien nos dirige? Afirma ahora mismo lo que afirmó David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Con esto voy a concluir. El temor es un factor externo que viene a introducir el caos en nuestras vidas, a paralizarnos y detenernos. Reconocer nuestros miedos será vital en nuestro proceso para superarlo. Para ello debemos estudiarnos y examinarnos, aceptar nuestro miedo, distinguirlo y confrontarlo. En vez de pensar en nuestro temor consumiendo nuestro ser, pensemos en Dios venciendo ese miedo. Confiar en Cristo, en su palabra, en lo que hizo y en lo que hará será determinante para que, de ahora en adelante, no exista temor que te derrote. Aceptemos que no existe en el universo cosa alguna que se compare a Dios. Nada ni nadie puede hacerle frente. Si estamos firmes en que ese Dios es nuestro Dios, no habrá nada que nos derribe. Bendiciones.